Minutos por la sostenibilidad. ¿Qué es la exclusión financiera? La exclusión financiera es la imposibilidad que tienen algunas personas de acceder a servicios financieros en general, como puede, pero algunos tan básicos como las cuentas de, de bancarias, cuentas de, de ahorro. Eh, esto puede incluir también imposibilidad de acceso al crédito, a tener una tarjeta eh, para, para el uso, para, ya no de créditos sino de, de pagos en los comercios y esto implica pues, eh, dificultades para la vida de las personas. Por ejemplo, no poder domiciliar un recibo de la luz o del agua o eh, ahora mismo en la crisis Covid, eh, pues eh, la, la necesidad de tener que pagar en metálico y no poder utilizar una tarjeta para, para ello. ¿De qué manera se vincula a la responsabilidad de las empresas? Bueno, la exclusión financiera se puede vincular a la responsabilidad social de las empresas porque afecta en concreto a un sector eh, muy específico, es el sector financiero y las entidades bancarias, en concreto a los bancos, que suelen ser eh, aquellos servicios que las personas requieren eh, en mayor medida y que de hecho ya están siendo considerados servicios eh, con básicos, con unas ciertas garantías de acceso. Y de hecho, la regulación va en esa dirección, desde la aprobación de una directiva en el año 2014 a nivel europeo, para el acceso, para que se pueda garantizar el acceso de cualquier persona a cuentas de de pago básicas, ¿no? cuentas que sirvan para realizar pagos. En este sentido, los bancos eh, principalmente tienen que adaptar sus productos a poder garantizar el acceso de cualquier persona. ¿A qué retos se enfrenta en la actualidad? Los retos de la exclusión financiera a día de hoy yo diría que son dos. Por un lado está el tema de los costes de los servicios bancarios que están aumentando en la coyuntura actual y que realmente a las personas de baja renta eh, hace, eh, imposibilitan o hacen que tengan que renunciar ¿no? a productos de los que han disfrutado porque les aumentan las comisiones para la utilización de una cuenta bancaria, de una tarjeta de crédito o de débito. Y por otro lado, el segundo reto eh, para mí es la digitalización de los servicios bancarios, ¿m? que es hacia ta donde también lleva eh, pues la utilización de las nuevas tecnologías, eh, etcétera, Y también eso supone para los bancos un abaratamiento de, su de sus costes de gestión. Pero estos servicios no son adecuados para todas las personas, pues en parte por motivos de edad, de discapacidad o incluso de conocimiento del entorno digital.